o difícil es un poco más largo la fase de desarrollo eh, tiene algunos elementos primero literal A, recopilación de la información literal B eh, habla sobre de cómo va a recopilar la información y obviamente de acuerdo a este tipo de técnicas que va a utilizar usted tiene que anexar por ejemplo, dice acá Literal A, fa, eh, recopilación de la información. Literal B, marca con una X, revisar y analizar información recopilada utilizando técnicas de recopilación de información. Aquí está tres técnicas, encuesta, está cuestionario y entrevista. Yo, eh, para recomendarles que se haga más rápido, es más fácil la encuesta. O sea, usted aplica encuesta. ¿Sí? Entonces, una vez que... Si aquí pone usted encuesta, tiene que anexar abajo al final la encuesta con cinco preguntas. ¿Y qué deben tener estas preguntas? Bueno, en sí, eh, algo sobre relacionado al tema de investigación. Acá hablaba del ciclo contable. Bueno, aquí está una pregunta relacionada a la partida doble. Dice... ¿Está usted dispuesto a aprender a manejar la partida doble para el beneficio de la empresa? Y aquí va con, a, a, a encuestar a cinco personas. En otras palabras, esta encuesta va a aplicar a cinco personas miembros de su familia. ¿Sí? Si es que no son cinco en su familia, pueden ser pues, personas que están allegadas vía telefónica, puede aplicar esta encuesta. Pero la idea es que usted vaya recabando información, ¿sí? Entonces, acá tenemos ya la pregunta. Acá tenemos las respuestas, ¿sí? Dice que de todas las cinco personas han contestado a todas que sí. Y esto nos ha dado un 100% de, de, la, de, de la población. ¿Qué quiere decir? Aquí para hacer esta partecita o para explicar esta parte, cómo es que saca el 100%. 5 es al 100%. ¿Sí? Y si por A o B contestan 4, ¿cuánto será? Así tiene que multiplicar. Ese sería 4% dividido entre 5. ¿Cuánto le da? 25. A ver, 4% dividido entre 5. 80%. 80%, dice, ¿no es cierto? Entonces, suponiendo que contestaron de los cinco, cuatro que sí y, do, y en este caso uno que no, acá en sí va a poner el 80%. Ya, suponiendo que aquí contestaron, mire. Del total de población, aquí va a poner eh, 80% contestaron que sí. Y el resto, para llegar al 100%, que es 20%, contestaron que no. Es decir, aquí debe haber uno que no, por decir, este. Ya. Esta, esta encuesta usted tiene que aplicar, como le digo, vía telefónica, telemática, haciendo una llamada, una videollamada. No va a salir de casa para hacer esto si es que no tiene sus miembros de familia ahí en casa. Sí. Y si obviamente si dentro de su hogar existen las cinco personas, pues ahí no hay problema. Ahí aplicamos la misma encuesta a los cinco. Entonces, de esta manera vamos a sacar cinco preguntas. La pregunta uno dice, ¿está usted dispuesto a aprender a manejar la partida doble? Para el beneficio de la empresa, de las cinco personas, cuatro contestan que sí, que representa el 80% y, sin, y una persona que no, que representa el 20%. sí ¿Cómo saqué el 80%? Haciendo esta regla, cuatro por cien dividido para cinco. ¿sí? ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? ¿Todas las preguntas tienen que ser de sí o no? Eh, dependiendo del tipo de pregunta, pero sí debe ser de selección múltiple. sí, Selección múltiple, o sea, por ejemplo, si yo le pregunto por el, este mismo tema, le pregunto, eh, ¿conoce usted el, eh, para qué sirve la contabilidad? Y acá le doy una opción de respuestas le sirve para administrar una empresa, para conocer los ingresos, para conocer la realidad económica, por decir, ¿no? Pero yo les recomiendo sí que sean de sí o no, para que sea más fácil interpretar, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero si usted las quiere hacer como le estoy indicando, sí. O por ejemplo, puede poner, ¿Usted está dispuesto a aprender a manejar la partida doble? En beneficio de la empresa, siempre, a veces o nunca. Entonces, ahí es otra forma, ¿no? Señorita Viñamagua, Camila, levanto la mano. Dicen, o sea, es una pregunta y entrevistamos a cinco personas o son cinco preguntas. En total son cinco preguntas. Pero a esas cinco, a esas cinco eh, eh, de las cinco preguntas que usted va a hacer, va a entrevistar a cinco personas o a encuestar a cinco personas. Sí. El total son cinco preguntas. Eh, Licen. Sí, dígame. O sea, hacemos esas cinco preguntas si elegimos encuesta anexo, o me equivoco. Claro, esto sí va a ser de ley, la encuesta anexo. Igual si va a ser cuestionario, también, porque entrevista es... Eh, ahí tiene que hacer video, entonces eso se le hace más pesado. Entonces, yo más fácil le hago esto encuesta. Porque si yo pongo acá cuestionario o entrevista, tengo que poner un video de las entrevistas que yo hice. Y obviamente eso implica más espacio, más tiempo. Yo eh, eh, iría por este, por este lado de acá. Claro, si usted va a coger el anexo de encuesta, ahí hace esto. Y si usted va a coger el anexo entrevista o cuestionario, pues ahí tiene que poner las entrevistas que hizo a cada, a cada persona. En este caso sería cinco. Pero igual va a utilizar los mismos, las mismas preguntas. Sí. No sé si está claro, señor Guzmán. Sí, Linsen, gracias. Ya. Para y para todos, ¿no? Y yo creo que sería más alinearme a la encuesta, que es más fácil aplicar, porque yo ya tengo las preguntas, ya sé las opciones de respuesta, y solo voy marcando y voy tabulando. Sí. Entonces, una vez que hace ya la pregunta, las opciones de respuesta, ya tabula, aquí hace una gráfica y una interpretación. ¿Qué es una interpretación? Ahora sí voy a ir acá al otro esquema que estaba teniendo aquí. La interpretación viene a ser más que, en este caso, eh, la interpretación es como se puede decir, el resultado de la encuesta. Mire, por ejemplo, aquí la señorita ha puesto en la pregunta 1. La, la empresa en que trabaja lleva su contabilidad mediante el ciclo contable. A él ya ha he hecho a siete personas. Yo le dije cinco, pero yo he hecho siete. Dice, eh, tres han contestado que sí y cuatro que no. De los tres representa el 43% y los cuatro el 57%. Eh, y aquí ha hecho la interpretación, ha hecho la gráfica de los cuántos sí, cuántos no. Y aquí ha hecho la interpretación. ¿Qué es la interpretación? Perdón un ratito. Sí, profe, buenos días. Sí, profe, buenos días. Compañeros, buenos días. Ya, estoy ahorita inclinando la, la clase. Gracias, Juanito. Y a las 10.00 la reunión, ¿no? Compas, gracias. Gracias. A ver, entonces, una vez que haya hecho ya la encuesta. Ahora sí voy a poner aquí, dice la pregunta 1, de acuerdo con la encuesta realizada a diversas personas y empleados, se concluye que aproximadamente el 57%, que está aquí, de las empresas o negocios encuestados no llevan su contabilidad mediante el ciclo contable. Punto. Esa es la, la interpretación. ¿Sí? A esto se llama la interpretación. Como usted va a hacer cinco preguntas, pues va a haber cinco cuadritos de estos y cinco interpretaciones. ¿Sí? De las cinco preguntas. Cinco cuadritos debe haber. Cinco cuadritos. Sí, dígame. Dicen el diagrama, tiene que ir variando. Sí, no hay problema, eso ya depende de usted. Usted puede coger pastelito Coger barras o columnas, no hay problema. Ya. Si es que ya tienen para el día de mañana la encuesta, ya, eh, o como quien dice, elaborada las preguntas, yo les voy a indicar cómo hacer estos pastelitos, ¿sí? Y ahí, me, ahí les voy indicando cómo hacer, porque esto es sencillo. Yo hago esto una tabla de Excel. Le hago en la tabla, pongo las opciones, cuántos sí, cuántos no, sacamos porcentajes y aplicamos el cuadrito. Y ahí, y eso le pasamos al Word, ¿sí? Listo. Entonces, la, la, el trabajo de ahorita de ustedes es diseñar las preguntas. O sea, tener hecha la encuesta. Yo les voy a dar aquí un modelo... Déjenme ver dónde está el modelo de la encuesta de la chica. Aquí está. Este es el modelo de la encuesta, ¿sí? Entonces, en base a este modelo puede usted buscar y solamente ir cambiando de acuerdo a su tema. ¿Sí? Si lo mantiene eso en buena hora. Y si no, pues cualquier cosa puede poner ahí. Pero lo importante es que vaya cambiando, las, o sea, que vaya eh, respetando la estructura de la encuesta. Que debe poner el tema, el objetivo de la encuesta, la instrucción y la pregunta con las opciones de respuesta. Esto tiene que tener listo ya para mañana, para, para yo decirle que mañana ya va a encuestar. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos claros, chicos? Sí, listo. Ya. Entonces, chicos, ahora me, me voy a retirar rápido porque tengo una reunión a las 10 y 20. Entonces, no quiero llegar tarde. Yo les voy a enviar esta, este formato o modelo de encuesta para que usted de pronto se base en eso y vaya haciendo la suya propia. ¿De acuerdo? Ya, eso sería todo chicos, muchas gracias y nos vemos de aquí el siguiente, el día de mañana, el día de mañana.